Gracias Carolina, gracias Fulvio. Si nos remontamos en la antigüedad, si chequeamos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que los hombres, los estudiosos, científicos, filósofos de la historia, eh, siempre han vivido haciendo planteamientos, creando teorías. En algún momento, eh, un científico, pero científico porque investigaba, ¿verdad?, Planteaba que la tierra era redonda y eso desató a los demonios de esa sociedad. Oigan esto: ah, no, la tierra no es cuadrada como se pensaba, no, la tierra es redonda y eso desató a los demonios en ese momento. Incluso pues intentaron matar gente, hubo gente que lo mataron, que lo quemaron porque lo acusaban de, de hereje, de, de todo lo que hoy está demostrado científicamente que la tierra es esférica, redonda. Hay algunos planetarios que implican y dicen que es plana, aún todavía. Okay. Vamos, vamos. pero eso está bien, porque eso es una teoría. Y yo, no, yo la, la, la, la teoría no, eh, no le quito valor. ¿Entendiste ahora? No, ya eso pasó de hipótesis. Ah, ¿entendiste ahora? Ya la no le quito valor probada. a ninguna teoría. En el marco científico ya una teoría está... Eh, Se pensaba en eh, la avalada, antigüedad que el hombre probada. nacía del lodo. Está ese planteamiento ahí, que el hombre nacía del lodo. Hoy se ha demostrado científicamente que no. ¿A qué quiero llegar con esto? El 28 de enero, todo está grabado ahí, yo dije en este programa, y se, desaparo, se, se desataron los avisperos, que cuando iban ciento y pico de muertos en China, búsquenlo, eso está en YouTube, cuando iban ciento y pico de muertos en China, y cuatro mil contagiados, yo dije que había que cerrar la frontera de la República Dominicana para evitar contagios. Se, desapa, se desataron los avisperos. Tú estás loco, que cómo va a ser, que tú no tienes... Bien. ¿Cómo estamos hoy en Black y cómo está la República Dominicana? Está cerrada la frontera, no hay vuelo para ningún lado. Aunque yo no era la persona especializada para determinarlo, eso no significa que yo no tenía razón cuando lo dije. Porque hoy todas las fronteras del mundo están cerradas. Lo que pasa es que yo me adelanté. ¿Saben por qué? Porque yo conozco, y cuando tú te pones a investigar, tú ves que China está demasiado adelantado en tecnología y en información. Y cuando un país así tiene un problema, es como, como que cuando, cuando Estados Unidos estornuda, o China estornuda, a todos los otros países le da gripe. No sé si, si me doy a entender. El mismo 28 de enero, yo dije... Que la OMS tenía que declarar emergencia mundial. Y aquí se desataron los avisperos. Que no, que eso es la OMS. Tienen, señores, China. Hay un problema en China. Y en función de la, de la ventaja que le lleva China a todos los países del mundo en tecnología, esto va a, pro, va a provocar un problema. Lo dije el 28. ¿Saben cuándo declararon emergencia nacional eh, mundial? Y pandemia, cuestión dos días después, el día 30 de eh, enero. Búsquenlo que eso está ahí, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay que informarse. Para poder sentarse hay que informarse y para poder comunicar hay que informarse. Yo lo dije el 28 de enero que había que cerrar el país y no me hicieron caso. Lo dije el 28 de enero que había que declarar emergencia mundial por, la, por, por, por el COVID y en ese momento parecía algo imposible. Dos días después, la OMS, Emergencia Mundial. Pues yo, no, yo, yo, yo tenía razón. Que yo no sea la, la persona eh, calificada, eh, porque no tengo el título de, de epidemiólogo mundial. Pero no eso, no deja de tener razón lo que yo decía. Y yo reto a cualquiera a que debatamos ese tema, porque está ahí. Está ahí. De hecho, yo he presentado los videos aquí. A eso que yo me refiero, cuando un médico me llama y me dice, tú de, tú de salud no puedes hablar. De lo que yo no puedo hablar es de, de operación, de cómo se opera, de, de, de qué de, por ejemplo, de, de un diagnóstico, de una, de una medicina, de eso. Y yo no puedo hablar, doctor, porque yo no, estoy, yo no estoy licenciado en eso. Pero de lo que tiene que ver con, con, con cuestiones generales, sí yo puedo hablar. No fue usted, doctor, que dijo que había que cerrar el país y hoy era cerrado. O sea, yo tenía razón. Y aunque no me la quieran dar la razón, la tengo, la tuve en ese momento. Yo decía ayer que había que mantener, lamentablemente para muchos, el estado de emergencia para controlar a la sociedad, porque si no es así no se controla. Se, se desataron los avisperos otra vez. Que no, que, casualmente Luis Abinader anoche, positivo al COVID. Pues yo tenía razón. Critiqué a periodistas que dijeron que, ah, que se está a, a, adulterando los números, se están manipulando los números. Para, para amedrentar a la sociedad y no vaya a votar. Ah, pues entonces Luis Abinader se está prestando a eso. Porque fue él que lo dijo, no fue el ministro. Fue él que dijo, yo, mi esposa y yo, estamos contagiados. Ah, pues entonces Luis Abinader, ¿tú, tú te estás prestando el juego del ministro. Te estás prestando el juego del ministro. Porque se supone que no, que debería haber menos. Se supone que tú no deberías estar contagiado. Ah, lo que pasa es, y voy a repetir aquí a Quijote, don Quijote de la Mancha... Esta obra célebre de Miguel de Cervantes, búsquela, y ahí dice que el tiempo, dice Don Quijote, Sancho, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Deja que el tiempo pase y el tiempo te dará la razón o te la quita. En lo único aquí que yo he fallado fue en las elecciones de febrero. ¿Y saben por qué? Porque hubo un fenómeno social, pero eso mucha gente no lo va a entender. Lo explicaría, ¿saben qué? Un sociólogo. Yo dije aquí que el PLD ganaría la mayoría de los municipios a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Se suspendieron las elecciones el 16 de febrero y eso provocó la ira del pueblo porque el pueblo entendió que el PLD intentó hacer fraude. ¿Y qué hizo? Le dio un voto de castigo. Un voto equivocado, por cierto. Un voto injusto, pero fue un voto de ira, un voto de castigo al PLD y eso le dio la ventaja al PRM. No era que el PRM tenía todo su voto. No era que lo tenía. Pero... Ese, ese fenómeno social, esa protesta en la Plaza de la Bandera provocó la ira de mucha gente, gente que no iba a votar fue a votar y lamentablemente el PLD cayó con la peor parte. Eso tenemos que entenderlo así, pero las proyecciones que habían fíjense ustedes que de 158 eh, alcaldes del país, ¿cuánto ganó el PRM? 85. ¿Cuánto ganó el PLD? 65. no eh? ¿Cuál es la diferencia? En el peor momento del PLD y en el mejor momento del PRM. ¿Cuál es la diferencia? Una pela de calzón quitado que le dimos. ¿Cuánto? Vamos dime? a sacar ese porcentaje. Déjeme Una ver. pela que le dimos de calzón quitado en eh, los ayuntamientos. Vamos a ver. Y dijo Danilo, y lo que se dijo, lo que pasa en la primera, así va a ser en la segunda, otra pela, el 5 de julio. Estamos el pueblo, hablando, el pueblo ya Estamos hablando. óigame bien, de su mejor... Esto es fácil, señores. En su mejor momento, cuando nadie se atrevía a decir que era PLDista y el que sacaba la cabeza por el PLD se la mochaban, porque era una, era una, una rabia acumulada ahí. Un 53% de, lo, de los eh, alcaldes sacó el PRM. Mírenlo ahí, lo acabo de sacar ahora mismo. Es un tipo así: 53%. Pero si calculamos, por ejemplo, 65% del, del, del PLD, ¿verdad? En 358%. Eh, por 100, se va a dar un 41%. ¿Cuánto es eso más que el PLD en su mejor momento? 53 menos 41, lo like. ahí. ¿Lo ven? Se benefició el PRM de, una, de un momento, de un fenómeno. Se benefició. Eso fue lo único que yo fallé. Es lo único, porque yo no contaba con ese fenómeno y todo el mundo lo sabe. Y podemos traer todos los politólogos del mundo y todos los sociólogos del mundo a que estudian ese tema y a que le va a dar el mismo resultado. El PRM se benefició de un momento, de una crisis coyuntural. Eso es indiscutible. Que usted lo quiera entender, ese es su problema. Yo aquí no estoy para convencer a la gente. Yo estoy para exponer lo que yo pienso. Pero yo tengo que ser coherente con lo que digo. Que usted sea del PRM y no lo quiera entender porque usted es un fanático. Porque usted es un fanático y ve las cosas de manera irracional. Ese es su problema. Yo aquí no tengo ningún tipo de compromiso con nadie. Independientemente de que mucha gente me dice en botella. Atención al PLD. hágame llegar ese chelito entonces. Pero no tengo ningún compromiso con nadie. Y por eso critico eso de, de esa metida de pata de José La Luz Y por eso no apoyo... No apoyo lo que dijo el, el candidato, el senador de, de Peravia. Ese loco viejo, un loco viejo. Porque un día acusó a Hipólito de Mejía de, de tener vínculo con el cartel de Sinaloa y tuvo que pedir disculpas. A cada rato vive hablando de cosas que no son y tiene que estar pidiendo disculpas. Entonces, eh, caramba, es un incoherente. Deberían mandarlo a callar. Igual que José que es eso. Digo, que, si, que si se te pegó el COVID cuando tú estás en tu casa, no metía de pata. Pero también aquellos que dicen ser imparciales, también tenemos que decir las cosas como son. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Marino Zapete, que los otros ya dijo de que se hunde el barco, no leyó la noticia. Fue, es que lo, lo, lo, los, los gobernadores que renunciaron, simplemente sí, que son candidatos, no leyó la noticia. Entonces, también tenemos que decir de que metiste la pata. Altagracia Salazar, eh, María Cela eh, eh, Hernández, ¿cómo Álvarez, María Cela Álvarez, que publicó antes de ayer. Yo tengo otros tuyos aquí. Maracela Álvarez, que dijo, el estado de emergencia no es necesario, pero entonces ayer se estaba solidarizando con Luis Abinader. ¿Entonces es necesario, Maracela? Porque el problema es que si Luis Abinader hoy tuviera una comorbilidad, o sea, es decir, tuviera una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión eh, o lo que sea, tuviera la cosa fea. Él tiene la ventaja de que no es de riesgo, pero ¿y si lo fuera? Y que no se olvide nunca que perdimos aquí en San Francisco de Macorís y hemos podido en el país gente valiosa. Pedro Fernández, que no se olvide nunca que los más perjudicados aquí en la provincia fueron los Núñez, la gente del gobierno. No vamos a olvidar de esa vaina. Vamos a decir que ellos están manipulando los números cuando ellos se le fueron. Eh, eh, eh, la esposa del gobernador falleció, lamentablemente. Y un hermano, caramba. Y vamos a jugar con eso. ¿eh? Y él mismo también estuvo cerca. Gracias a Dios que no se fue. Caramba y vamos a decir que están manipulando los números primero era que eran menos muertos de lo que estaban diciendo ahora que son más el discurso Eso para que sepan lo que está dispuesto Daniel el discurso a todo. el discurso señores tiene que ser coherente primero ustedes los del PRM decían que estaban ocultando los muertos y, lo, y los contagiados ahora no ahora es al revés ahora es que lo están a, adulterando y están poniendo más muertos y más contagiados de la cuenta una llamada, por ¿no? Dios por Dios señores la política no nos pueden lodar tanto Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, eso no es lo importante. Es que usted escuche el mensaje, que usted lo analice, que usted saque lo que usted entienda, lo positivo de ahí. Tenemos una llamada. Muchas gracias, yerian Vamos a ver, buenos días. Buenos días, equipo. Víctor Ureña, de este lado de los manos. Buen día, Víctor. yerjan es lamentable lo que, lo que tú estás diciendo, porque es una lógica. Estamos hablando de contagio. Todo el mundo le tiene miedo al contagio pero no estoy de acuerdo contigo en febrero, porque el descontento de la población viene, viene de, de esto. Todos los hijos de los funcionarios, la gran mayoría, no puedo decir todos, pero casi todos los hijos cobran 200, 150 mil, 200 mil, estando en Europa, cobran en República Dominicana, los que están en República Dominicana cobran como... Estoy de acuerdo eh, contigo. Eh, hijos de que en Alemania... Sí, estoy de acuerdo es decir, contigo. Es decir, estamos ahí, bien. Sí. A ti y a mí, a los dos, y gracias, te doy públicamente, porque me ayudaste con, con, con una diligencia que me hiciste para Santiago, para la cuestión de la luz, porque tú y yo fuimos víctimas de un robo. ¡Claro, un robo! Y todavía me están llegando los recibos, oye, Jan, con robo. Ya claro. estoy diciendo que tengo la misma cantidad que yo consumí hace dos meses. Robo también. Entonces, ese es el desencanto del pueblo. Oye, el pueblo no está mirando, cara... Ni siquiera de, de, de, de, de, de, de Danilo, de Gonzalo. No, no, no. Es que nos tienen secuestrados. Yellan. Es que nos tienen robándonos todos los días. Mira, yo tengo tres meses que no trabajo. ¿Y por qué? O claro, por la pandemia, o cuatro meses casi te voy tener que... Pero claro, por la pandemia. A mí se me ha acercado algún funcionario de gobierno a y tu casa, ¿con qué tú la mantienes? Porque no califico para la eh, para las ayudas. Para las ayudas. No califico. Tampoco califico para los mil los, los pesos que dan, no sé. Pero tampoco, mucho menos, por los 8.500, porque no soy empleado público. Es decir, ese es el, y el sociólogo que tú puedes llevar al programa, Ian, te va a contestar lo mismo que yo. Sí. No, es que el desencanto viene desde raíces. Nosotros tenemos meses y meses, Yayan, con el desencanto del PLD. Ya nosotros no queremos más PLD. Te están hablando gente, quizás que te llaman al programa, que eran muy enfermos con el PLD. Por aquí, por ejemplo, donde yo vivo, habían cuatro casas, Guillán, y eso te lo digo con toda honestidad, que tenían una bandera del PLD. Hoy me pidieron un afiche de Franklin. Oye, para que tú veas por dónde ve el asunto, me pidieron una afiche. Anoche me dice, ayer establecida, antes de que toque de queda, me dice un vecino por allá, me dice, oye, consígueme la ficha de Franklin para ponerlo enfrente entonces ahí es que está aquí del asunto el PLD no ha trabajado eso porque todo se ha olvidado a decir soy el PLD, soy el PLD y, y, y todo el mundo tiene que votar por nosotros ahí es que estar aquí del asunto esa es la gran realidad pase buen día hermano yo estoy de acuerdo contigo Víctor es gracias. cierto que el PLD tiene muchísima gente cobrando muchísimos hijos de funcionarios cobrando muchísimos cuartos sin dar un golpe yo estoy de acuerdo con eso lo importante sería hermano y valoro mucho tu comentario, es saber si el que venga no va a ser lo mismo. Oye, porque eso es lo que tenemos que acabar, la vagabundería, eso es lo que tenemos que acabar. Porque no es la cuestión, no es el PLD o es el PRM, el que sea, que lo haga bien. Eso es lo que tenemos que acabar. Bien, vamos nosotros a una breve pausa, mantenga la sintonía porque tenemos muchísimo más este espacio de mañana. Quédese con nosotros.